Las flores del cannabis producen innumerables compuestos químicos. Los más estudiados son los cannabinoides, pero hay otros componentes con cualidades muy prometedoras como los terpenos y los flavonoides. Los terpenos constituyen el segundo gran grupo de agentes químicos en la planta de cannabis. Son los responsables del olor característico de esta planta y también están presentes en otras especies. Uno de los terpenos más comunes en la planta de cannabis es el mirceno. ...que puede ayudar en el tratamiento del dolor y también de los trastornos del sueño. El limoneno tiene el olor típico del limón y la naranja... ...favorece el estado de ánimo y también puede estimular la función inmunológica... ...permitiendo resistir mejor las enfermedades. El linalol es la esencia principal de la planta de lavanda... ...y ejerce un efecto calmante, relajante y sedativo. Muchas plantas contienen flavonoides... ...son los componentes químicos de colores brillantes... ...que protegen la planta del resplandor solar y otros peligros... Son los que dan el color a las flores, atrayendo a los insectos para la polinización. El Canflavin A es exclusivo del cannabis y promete buenos resultados como agente antiinflamatorio, que no causa efectos secundarios como úlcera, ataques cardíacos y derrame cerebral, que a veces ocurren con los medicamentos que se administran actualmente para combatir el dolor. Las diferentes variedades tienen cantidades relativas muy distintas de estos principios activos. Está empezando a quedar claro que las diferentes combinaciones tienen diferentes efectos, eso es lo que llamamos el efecto séquito, cuando la acción de un elemento está muy influenciada por los componentes que lo acompañan. Estos son argumentos de peso para identificar, catalogar y estudiar tantas variedades como sea posible. Un mejor conocimiento significa un consumo más seguro y una mejor comprensión de cómo esta asombrosa planta funciona en nosotros.